Vamos a la pregunta del día. ¿Qué sanción considera usted se deben imponer a DJ Adonis y organizadores de Caravana del Teteo? ¡Ay, Aletía! ¡Caray! Tú estás en ese grupo. ¿Qué sanción considera usted se deberá imponer a DJ Adonis y a organizadores de Caravana del Teteo? Háganos el feedback. 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social. WhatsApp. Así es que adelante, en el camino le leeremos su comentario, su opinión, su respuesta a esta pregunta. Muy bien, seguimos con el contenido de nuestro programa. Hoy DJ Adonis deberá presentarse ante Fiscalía por Caravana del Teteo en esta ciudad de San Francisco de Macorís. La Fiscalía de la Provincia de Duarte citó para hoy lunes a Julio Adonis Gross, conocido popularmente como DJ Adonis, por encabezar un teteo móvil en esta ciudad de San Francisco de Macorís El martes de la semana pasada, donde se concentraron cientos de personas en vehículos y motocicletas sin ningún tipo de protocolo frente al coronavirus, según las declaraciones de la fiscal titular Smiley Yamel Rodríguez, Además del reconocido DJ, fueron convocados los organizadores de la caravana que atentó contra la salud de los residentes de este municipio. Recordamos que en principio autoridades locales habían aclarado que no emitieron el permiso para la referida caravana, pero argumentaron que había un permiso emitido en Santo Domingo. Esta última versión fue desmentida por las mismas autoridades a finales de la semana pasada. Bien, buenos días Carolina, ¿cómo estás? Antes de continuar verdad, con los comentarios. Muy bien, buenos días Amado, buenos días Yerjan, buenos días a toda la gente que está con nosotros al momento y por supuesto que se mantengan con este tema. Me imagino que hay muchas expectativas bueno. con los seguidores de Adón y con quienes sí. no estamos. Sí, hay que, eh, hay a que favor tener en cuenta a los que viven por ahí. Y los, a las oficinas de abogados, porque hoy se va a armar un tumulto en el Palacio de Justicia. Bueno, Yerjan, adelante. ¿Tú crees? Claro. Eso siempre pasa. Miren, respecto. yo comparto el criterio del senador Franklin Romero con este caso. Eh, quizás la persona a quien debe caerle el mayor peso de esta barra basada no es el DJ, es a quienes lo invitaron, a quienes me imagino que le pagaron y a quienes realmente lo promovieron. Muy bien. Y esto, naturalmente, no le va a gustar a gente amiga de nosotros, pero la, las cosas hay que decirlas. Eh, veo que se ha desvirtuado esta situación, este debate, y se ha ido al término eh, personal. He eh, visto ahí que, que se ha criticado la marcha de la contra, la eh, la marcha de la paz, algo que la es absurdo. Comparado. O sea, querer, querer comparar una cosa con la otra es absurdo decir que, ah, bueno, por aquello no le dijeron nada y, y marcharon, sí, pero que, que el contexto no es el mismo, la razón no es la misma y las condiciones no eran las mismas, que ellos iban marchando con eh, en función de una solicitud de, de que se pare la violencia, ¿verdad? Iban todos con mascarilla. Estos no, estos iban bebiendo romo, fumando juca y sin una mascarilla. Además de que estaban eh, interviniendo el tránsito y impidiendo el tránsito de que, que quienes querían eh, cruzar por, por, por sus diferentes vías. El, el caso de, del compañero Francis, que nos dijo aquí que tuvo que, que durar eh, prácticamente una hora en una esquina esperando a que ellos pasaran. O sea, ¿qué permiso tenían ellos para hacer esta actividad? Eh... Eh, además de eso, de eh, des, de, nos, nos sorprendieron también, el, y ojalá venga hoy, hoy es el lunes, ¿verdad? Ojalá venga el director el provincial de salud, porque yo le tengo dos preguntitas para que me las responda aquí delante de todo el pueblo, Franco porque la gente que hay que desnudarlo, o sea, como, como hacían antes con uno, que lo desnudaban y le daban una pela desnudo, a la gente, a los políticos hay que hacerle eso. Claro, dice el director de salud pública de la provincia de Duarte que eh, Adonis vino con un permiso desde la capital, pero no dijo quién se lo dio el permiso. No te dijo si fue Salud Pública o si fue Interior y Policía. Pero al otro día, al otro día se destapa el propio director de, de salud, diciendo que no, que él no vino con ningún permiso de ningún lado, y que quién fue que dijo eso. Parece que se le olvidó que fue el mismo que lo dijo. ¿Eh? Después que Déjame pero... presentarte primero, ¿tú no crees? ¿Qué Entonces, eh, concluyo diciendo, concluyo diciendo... Espérate, espérate, aguanta un momento, señores, aquí está Francis Rodríguez. Buenos días, señores. Sí, Buenos días, inicio sí, de semana. A... Gracias <risa> al Padre por Entonces, la ayuda de este nuevo día y que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé mucha inteligencia porque sí la necesitamos para entender las cosas. Así sí, adelante, caballero. Entonces, sí. concluyo diciendo lo de Adonis. Que, que yo recomiendo, que, que se debe hacer bueno, que pida excusa, verdad, que haga ahora una campaña a través de las redes sociales motivando a la vacunación, y punto, pues aquí no hay que meter preso a nadie, ni hay que trancar la gente, como, como se tiene esa idea de, de, de tránquelo y todo eso, y además también que venga una sanción para aquellos que lo promovieron, así que eh, a mi amigo Alex Díaz, se va a poner bravito, como es normal. que bueno, sí una sancióncita para. Claro, también. porque fue que lo promovió. Entonces, es decir, si yo promovo aquí lo mal hecho, también debe venir sanción <ríe> para mí. <ríe> ah. Igual que para Juan Manuel Cuevas, el dueño del Bravo y de y de gol. También tiene que venir su sanción, porque ellos fueron que lo que. es diferente a lo que hizo este muchacho de, ¿cómo se llama? que lo entrevistamos aquí, que Sí, luego... pero también, pero él, él tenía ahí eh, eh, un bien. puesto de vacunación, pero me decían que, que no cerraba de noche tampoco. Adelante, eh, eh, Francis. No, bien. después cerró, cerró. Miren. Bueno. No sé, pero parece ser que hasta lo estridente le aprovecha a la farándula. Porque esto es un proceso estridente, Sonido. desacertado por demás, eh, injustificado, jamás incomparable con lo que sucedió el pasado viernes, que de la Nino Rizet, calle 9 con Nino Risset, salió un grupo de personas marchando, con un propósito firme de pedir el cese de la violencia registrado en San Francisco de Macorís en esos días y quien lo convoca es precisamente la directiva de un club emblemático nuestro de San Francisco de Macorís por ser el club San, San Martín y es el club que corresponde al sector San Martín, Capacito, Rabo de Chivo, a donde, se, en, donde sucedieron las cosas, jamás podríamos comparar un propósito firme, correcto, con el despropósito, que en principio parece ser cometieron doble Falta, porque parece ser que el propósito de movilización era el que él promoviera a la gente, a los jóvenes, la vacunación. Ese fue el propósito o con el cual se inició esa caravana. Y lo que menos se dio ahí fue campaña de propósito de vacunación. Entonces, para mí, engañaron dos veces. Porque no se cumplió con el, lo, con el cometido por el cual este señor iba a ser transportado en una, en una carroza. Porque era de, me dicen que era, había una carroza. Yo nunca vi el, el camión. Sí, adelante. Porque yo quedé atrapado. Míralo ahí, míralo ahí. Yo quedé míralo atrapado ahí, ahí en la patana. Una, Pero ahí no dice vacúnate en ninguna parte. En ninguna parte. Entonces, mira, mira, mira. Yo quedé atrapado en una callecita del harto de la Javiela, casi llegando a la esquina donde ellos estaban pasando, entonces no me ah, podía devolver. Yo Ay, tuve locura, que esperar que tío. se devolvieran a una esquina dando reversa un grupo de gente que estaba detrás para yo poder llegar a la villa de reversa. Oscuro, con un temor de que Esa zona chocara o que alguien viniera y nos desmontara de ahí porque se aprovechan. Y ahí no dudo nada de ese sector. Coño. Es decir, en total peligro, porque yo no estoy participando o la gente que nos, que nos enfrentábamos a eso, era una sorpresa, no sabíamos qué estaba pasando. Entonces, yo, espero, yo aspiro que los mismos promotores de este DJ sean los primeros que hoy promuevan dispersar o que no se haga ningún aglomeramiento. Porque para mí ellos aprovechan todos los escenarios sí. para rating, para el rating de la farándula. No, la Esto gente, no, no es ando. rating ni de farándula. Esto es un juzgamiento. Para mí eso debe ser un juzgamiento social, primero moral y después un control de las autoridades yeah. por el hecho cometido. Gracias, Francis Rodríguez. Señorita. Eh, lo que es increíble de todo esto, muchachos, es ver cómo la gente apoya de manera efusiva y violenta claro, claro, claro. a estos tipos de comportamientos y a estos elementos que actúan de esta manera. Si bien es cierto, el muchacho no tiene la culpa total del acto. Debió él... Al igual que sus organizadores, por eso no les quito culpa de entender que estaban en una situación fuera de control y que estaban atacando eh, o dañando o empeorando una situación de salud que nosotros tenemos. Ok, el día de hoy no es culpable total, pero tiene un cerebro que debe de pensar, ven acá, pero hay coronavirus en República Dominicana y el mundo, y yo soy la figura principal que si bien tal vez no organice el evento, es detrás de mí que vienen, no es atrás de Alex. Entonces, eh, más allá de solo pedir una disculpa o una promoción por redes de vacunación y demás, yo creo que las sanciones no diría de meterlo preso porque no, no está establecido y creo que no, no, no, no a nivel legal no yo se puede. Yo lo que me pregunto es legalmente en buen derecho, Ajá, en ya. buen derecho abandonando sí. todo toda pasión, siendo un técnico del derecho. ¿De qué lo vamos a acusar? Ahí es que refiero. Más allá de, de, de ese aspecto, que habría que ver que si le cabe no algún tipo de sanción. Nada. legalmente no alteración de la Pero eh, no. desde el punto de vista de salud claro. sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, eh, fumando, fumando, claro. fumando de un motor por ahí me sa me caen atrás No, pero un motor. Yo soy responsable No, de salud. no, no. Claro, no, yo un ven acá? ¿Cuál que, es el objetivo de ustedes no, no, no, hacer esto? Lo que no, no, hay, no hay una Pero hay una entonces, okay muchachos. Es que Le gusta mucho hablar de sanciones cuando ni siquiera hay una base legal. Señores, hay un principio, una base legal, Pero desde el punto de vista este punto, ama, Francis, desde Ajá. el punto de vista de la realidad que se ve en este momento, estado de emergencia, una situación de salud eh, que está eh, en las manos del Ministerio de Salud, que se, se entiende que por el estado de emergencia que vive la República Dominicana tiene en sus manos la posibilidad de sancionar a personas que eh, actúen en contra de lo que nosotros estamos trabajando cada día para enfrentar el coronavirus. O sea, ellos están teniendo un comportamiento que es totalmente contrario a lo que se ha estado haciendo en nuestro país y todos los esfuerzos. No sé si eh, se entiende el planteamiento. Puede el Ministerio de Salud Pública, a través de, de la ley o del estado de emergencia que es, estamos viviendo. La ley de salud deja medio al garete el asunto de la sanción. Lo deja así como medio... Es que el código, penal, lo que es que el código penal posee no todo no es eso. Código, la, no, la alteración no, lo que pública. Pasa es que nosotros estamos en un el lado social y democrático de derecho donde donde las libertades tienen otro criterio pero, y, pero espérate tienen eso? otro criterio y tienen Vamos. otra visión las libertades públicas pero es que las libertades, oígame, de, oígame, las las el libertades públicas, de la vida que pública que pasa de los es que demás nosotros estamos en un estado donde la mayoría de la gente incluyendo ustedes que son comunicadores, son más trujillitas que trujillos. No. Eh, al día no, de hoy no, no. tienen no un trujillismo son? en la cabeza. No, no, no. tenemos no. una concepción. Yo tengo una concepción jurídica ¿De del amado, buen, de buen no me... comportamiento. Defen, el abogado del diablo, defensor del diablo. De buen hombre. comportamiento. Oja, es que que amado, o, ojalá amado, y me busquen como abogado. Ay, yo creo para... que eso es lo que más buscando. que él debe pagar bien. Porque el tipo no, de... porque uno no puedes cobrarle nada. No, pero mire, no muchachos. Es lo que vivo de eso, amarillo. Precisamente. Y Rosana espera un buen comportamiento de su marido yo le voy a, ¿Quién va a pagar Ahora, la... no me entre aquí si tú no ¿Quién va a pagar las tarjetas como le Eso dijo la abogada de yo, Marlin si tú a Narciso y te buscan a ti bien, para que le de, de, de abogado no me entre aquí de que si fue fue un asunto eh, gratis por, por mire mira, cerrando por, el, por, el comentario eh, ya mm, pienso que las sanciones o el llamado de atención entonces el punto de vista de que no se le podría eh, sancionar a nivel eh, legal o en la parte técnica del derecho como eh, plantea Amado nosotros hemos visto y si se entiende o se entiende que de manera ilegal todas las sanciones in, e impuestas y que debió el Ministerio Público en un momento eh, quitar a los ciudadanos que incumplían con el horario del toque de queda. Hemos visto en otros países miles de dólares o euros a personas que incumplen y que eh, tienen un comportamiento inadecuado en estos momentos. Señores, estamos en un momento de, de pandemia, estamos en un momento especial de nuestro país y del mundo. O sea, la gente no puede andar por las calles haciendo lo que le plazca y que no haya ningún tipo de sanción. Eso, eso nosotros tenemos sí, que estar mira, claros. Mira y cerrar, Amado, ya diciendo eh, me gustaría que como Luis Abinader le dijo a este joven, pero no que le diga por redes, que lo mandó a las salas de UCI a, a visitarla que lo pongan a limpiar las salas y ayudar mira, a los enfermeros o a hacer que, cualquier cosa con el que debido tiene, cuidado es que tiene que para que la mente se le abra. ¿Tú sabes por qué? Porque de hecho de estarlo citando y eso eso no es más que un acto festivo de las autoridades. ¿Tú Dios me entiendes? Es, como tú dices. Pero claro que y sí. Hasta ahí vamos a llegar. Pero claro, pero ¿y por, qué, ¿y por qué no hicieron lo que tenían que hacer en el momento que tenían que hacer? Ahora, después que todo ha pasado, si se iban a infectar 100 o 150 personas en el TTOS, ya se infectaron. Entonces, eso es ahora lo que están es como las bailarinas poniéndose adelante para que lo vean. No. Eso es lo que son frente bueno. de orquesta. ¿Cómo es? Frente de orquesta. Eso es lo que están haciendo las autoridades hoy, sobre todo el Ministerio Público. Están citando para pendejar. Ahora, no. ¿qué se puede hacer Dime. para subsanar un poco? Lo que único que se puede hacer es que la apro Morales. aprovechar la presencia de este muchacho y su condición de liderazgo, ¿verdad? En su área. Eh, para que. te influencer. Exacto, para que él influya en la gente, en que se vacunen, que esto, que lo otro, que pida disculpas a San Francisco. Eso es lo que va a pasar. Ya, pues eso. Pero en realidad, sanción, porque yo te voy a decir una cosa. Si tú te pones a analizarlo en buen derecho, sin pasión, no, yo no estoy ni de un lado bien. ni del otro. Pero eh, en realidad, el, esencialmente, la caravana, esta y lo que pasó con la marcha de la paz es lo mismo. ¿Sabe por qué es lo mismo? Porque es un paquete de gente en la calle. Pero no no óyeme, oígeme, no, no, Donde el distanciamiento? donde el distanciamiento? No se respeta. ¿Usted Uqueme se cree? la marcha de la paz que ¿Usted ahí, se cree? Por favor, ¿Usted se cree? Miramos. ¿Usted se cree que un grupo de gente caminando? Si Óigame, oiga, Oye, pero Yo estoy como impactado. ¿Usted se cree que un grupo de gente caminando va a preservar el distanciamiento social? Óyeme. Que, oye, lo que pasa es que aquí vemos los acontecimientos desde un punto de vista muy particular, muy personal. Búcalo, tú eres católico, búcalo, eres religioso, eres maú, eres no sé qué otras cosas. Pero, ¿y qué y tiene que ver eso con eso? Pero, espérate, déjame que terminar. Yo no soy todo pues eso, déjame, yo yo soy yo igual. No soy pero, espérate, déjame terminar. Mucha honra a ti. No, adiós la gracia. no estoy criticando, yo te estoy diciendo que tú lo eres. Ahora, para ti, eso está bien. Porque es una marcha por la paz. Y esto es una vaina, una vagabundería de bebedera de romo. Pues entonces, de, te, te de uso de de acuerdo con, con este sí. Pero esta gente está contradiciendo. Él quiere llevar por una no, Yo lo que quiero ah, okay. plantear es que en esencia es lo mismo. En cantidad de lo, personas. no Lo único, lo espérate, lo único, lo único, que el propósito de uno y el propósito de otro son diferentes. Ustedes no me han dejado terminar a la idea. Porque ustedes son de los que disparan antes de apuntar. Tú ves. Entonces, eso es lo que está pasando. No, no que pasa. Hay que ver. <ríe> oye, pero mira, Es que esa teoría que esa teoría que te venido a traer mira, aquí está mira, como no, no, rara. Pero oye, yo como que no le quiero Yo impre. quiero que busquen eh, eh, la, la, la, que... la caminata señores, por la paz señores, y la de DJ y Que Ale está llamando a Amado para que le sirva de Hay que entenderlo siguiente. Cuidado. Hay que entenderlo siguiente. Alex, tú llamaste a Amado. Ustedes saben lo que significa farándula. En el diccionario. Eso mismo, lo o, que hemos visto. Oficio de farsante. Sí, eso es. Usted va al diccionario Entonces, y el significado cosa. de la farándula. Mira Carolina, para salvaguardar un poquito, para que la gente entre en contexto con mi opinión y la, y la que tú te has adherido. Las sanciones de alteración del orden público y los catálogos que se establecen andan primero las riñas, en la que dos individuos se enfrascan en una pelea, eh, se involucran otro, eso es desorden en el orden público, aparte de la de puños y trompadas. Pero también todo aquello o todo aquel que de su acto, entendiendo de libertad que está disfrutando, coloca la música estridente en una urbanización donde no se eh, está contaminación sónica donde crea una situación en este caso promover más que lo que era el objetivo en principio de llamar a la población joven o a, a la población que le sigue como influencer a la vacuna como un acto serio y de forma ordenada incluyendo que debía de tener una ruta no Copar la ciudad debía de tener una ruta, en cambio la, la marcha por la paz tenía su ruta y fueron alrededor de seis o siete esquinas que pasaron de la calle 9 con Rizé, con Nino Rizé a la cancha San Martín. Es decir, que no produjo más de una hora, pero en calles con un sistema de, de individuos en cada esquina sí. que iban organizados, no este desorden. No, es decir, realmente. que nosotros tenemos Amado. claramente por rumos, dónde partir y, y, y ahora es bueno la, las sanciones, porque antes era de 5 a vos 400. La del que la de Dios. Pero la de Amado, 400. Ese es el problema. Ah. Entonces, Amado, pero oye una cosa: Francis, las sanciones van en es que, multa de 400 es que pesos en aquel momento, pero cuando Danilo Medina dijo. Que el salario mínimo era de 10 mil y, y pico de pesos. La ya las multas son la de 10 mil en adelante con el no Lo cerraron, lo cerraron, lo cerraron lo cerraron ¿a hasta por 30 días, cerraron al el Sport Bar que era de los promotores voy. en el fin de semana, me parece que ayer cerraron pues ayer, al Blue. Yo ayer, yo ayer ah no, la noche. Antes vi el Dime, no, se, yo cerraron mi papá, casita, no, yo iba, no sé dónde cuando que cuando queda mi casita. pero de, de acaba de decir Blacky que estaba lleno gente, no, Pero, pero los lo claro, cerraron que sí amado, bueno, porque en el día de anoche noche, una noche. Los cerraron creo que el viernes en la noche o el jueves por ahí. Yo no a vener, amado, a cerraron bueno yo tengo la información que era por 30 días. Cuando yo venía, yo pero no vi no antes porque vi el tumulto. Y digo, no, esto está el incendido. viernes está la información. Sal, salió salió la la hay que. No, hombre, que aquí no hay. Tengo entendido que fue por 30 días. Ese desenfreno no hay quien lo Pero pare mira, este amado, país. amado, pero, a menos, amado. A menos que aquí no someta. Mira, viernes. Mire, sábado, mire, sábado, señores. Miren, señores. Mi teoría es que los pueblos, pero los pueblos, hay. Nosotros estamos en una situación, la, sobre todo la única en Latinoamérica. La que tiene Adoni ahorita. Mire, señor, ya, eh, yo no fui. Yo la, no fui única, que me la única manera me de, mantener, de mantener el estado de cosas en una nación como la nuestra es con democracia, pero con el látigo. ¿Eh? ¿Cómo hace? Explícale eso a la gente. Democracia, eh, democracia claro. con consecuencia. Látigo. Dale derecho, pero aplícale el látigo. Porque es que aquí no se le aplica el látigo a nadie. O sea, nosotros no tenemos una democracia. Amado. No, Oye, pero el no. nosotros solamente solamente no tenemos para una democracia. Mire, nosotros tenemos un una, una nación. Exactamente. Pero mire, nosotros si no, no podemos eso, esa caravana cerrar es un este o comentario. O no. Eso que pasa en El Bravo es un libertinaje. Le voy a decir no? algo, donito. De pues, porque la, el orden público te dice a ti, te restringe que el, el hecho de que una gente claro, se pase claro, la libertinaje. Es lo mismo que pasó con, con la bolita. caravana esa. Si el ayuntamiento no asume su rol. Bueno. Que es el responsable en principio. Pues? Pero mire, de señores, tener, nosotros claro, no liberadas las aceras, las aceras y las calles, no va a haber aquí Pero una comprensión ¿Valta? del comportamiento. ¿Eh? Dilo que se escuche. No, no, Dios, fue lo Dile que hablando del ayuntamiento. ¿Qué es lo que tú estás hablando del ayuntamiento? Eso existe. Claro, si sí, que ONG de la Rosa manda el mensaje correcto de que mantengamos el distanciamiento y. Entonces, Pero no, soy, perdón, eh, amado. Este el perm... abogado del Teteo y este es el abogado de quién? Del ¿De ayuntamiento. No, no, no. Eh, bueno, de, la bueno, de la justicia. Muchachos, no la... espérense, espérense. Sí, amado, nosotros no podemos, al menos yo, cerrar estos comentarios mira, sin decir fui, que esa comparación, perdón, Francisco Y no caí en ningún. Inbornal abierto, porque ya el ayuntamiento, y lo bien pero que. Pero eso lo, pusieron, lo sabemos ¿eh? porque tú lo estás diciendo. ¿Dónde están los muchachos de prensa del ayuntamiento? El viaje Mira, es gente que tienen cobrando ahí. Miren, que se pusieron bravitos y llamaron a la. Comparar. Más gente, pero no hacen su trabajo, no comparar, si me permiten, comparar la, la caminata por la paz. No porque sea de la paz, ponle por los árboles. La caminata por los árboles con la caravana alocada. Per, perdón, amado. Cambia, pero no, pero por eso no, lo puse la, en la caminata la por el árbol. Olvídate de que sea porra, de La Paz. Comparar decirlo? la cantidad de gente sin mascarilla, bebiendo romo, porque tú te crees que una gente que va en una caminata por La Paz con una visión diferente de lo que eh, están haciendo en ese momento, a un grupo de gente que anda bebiendo a pico de botella, tirando saliva, boceando, cantando, fumando juca, eh, brincando... De que se le acaba eh, la botella la tiran. Exacto, in, in, interrumpiendo Las vías públicas O sea, un concepto de que, eh, ¿cuál es el mensaje De ese muchacho? De que a mí nadie me aconseje Un, un sinnúmero el de que cosas perder su tiempo Tú, que eh, me amado, Yo creo que seguido de él Metido Entonces, en rojo, pero feo, dice O ya. sea, comparar Estas dos cosas <risa> no este me parece bueno. Válido, ¿por qué? Porque es que no es Lo mismo, olvidémonos del fondo O sea, la manera en que se dieron estas dos cosas Es totalmente diferente Y es inaceptable que nosotros eh, podamos apoyar o entender que estuvo bien o justificar este tipo de accionar. Si bien es cierto que a nivel legal, legal no le quepa una sanción, pero hay, hay que poner un ejemplo, como Mira, tú bien yo, dices, Amado. No Samado, estoy justificando, tú no, no so me has entendido. No, yo no estoy yo lo diciendo que, estoy, que tú, yo lo que pero ¿y por qué crees que tú? Yo no estoy, que estoy que es que tú, planteándolo en su justa dimensión. Sí, mi amor, pero yo no estoy que diciendo que, que ustedes, tú... Ustedes han dejado que cierta parte del corazón... No. Se, no, no, no. ¿Qué? Oiga, oiga, Pero, aderece tú el dice comentario. Usted? Mira, te voy a, yo no, te voy a, te no voy a, te me dar. sumo a, a cosas de Maú bien. ni nada mira, de eso, mira, ni de que usted está el árbol? le está la aderezando, caminata por el árbol. O por es, no, árbol? Yo, yo, la caminata por Creo, Amado hombre José Rota, un ejemplo. Es un hombre comportamiento. Es que la forma no es lo mismo. Aunque trato de cada día de comportarme mejor, en mi comportamiento no solamente debe existir un referente de Maú, de mi cristianidad o de que yo creo en Jesucristo, en la iglesia católica. Pero hay un proceso como padre, como hijo, como ciudadano, que yo he siempre he criticado, que nosotros somos muy fáciles. la iglesia en Dios y en Siquio. Y en Siquio también como alcalde. Mi saludo al alcalde de este Saludo pueblo, a Siquio. A Siquio que está viendo que, este programa. Que, que Siquio está como Díaz y no se lleva de consejo. <risa> sí, sí, pero que le hemos aconsejado dentro de este programa. <risa> no, y no, y no escucha. Tío, señor. Entonces, eh, aparentemente, eh, eh, el que perder su exactamente, que me así que eh, Siquio dice eso mismo, que quiera pedir su tiempo Déjame, que me aconseje. Eh, concluye. Muchas gracias. hacer un comentario de un amable televidente, ha sido televidente, que dice, la democracia se lacera de esta forma. Ay, Dios Porque se consideran los derechos de igualdad, ¿verdad? De expresión y de libertad. ¿Quién es esa? Es derecho a la, imper, a, a la impertinencia, a la imprudencia, con las palabras y con el irrespeto a las leyes, pero más se afecta con la no ejecución del régimen de consecuencia. Ciertamente que aunque no lo quiera decir, amado, el orden público, la alteración de orden público... ¿Se puede armar pu un caso con, puede con el... Llevar sí, claro, correctamente claro, claro sí. contra él sí, claro. y lleva sanciones. Por alteración de lo del orden público. Sí. De, y lleva sanciones de prisión, aunque no se alarga, de, de de uno a, a, a tres meses y con multa. Es que el, por, el Ministerio Público podría. Y de trabajo. Si desea... Óyeme, y puede ser que la, que la pena que se le imponga porque deberá ser sometido, no puede ser solamente como lo han hecho Domínguez Brito en aquel momento al, al, al, al rapero. Al, que al Alfa, que lo puso a barrer. A barrer. La plaza de la bandera. Sin y, sin y sin sentencia y sin nada. Amado, ¿tú estás lo, conmigo? Sí, sí, okay. Entonces, claro. lo decidió. El Ministerio Público ilegal, puede ilegal, ciertamente eh, procesarlo. De de con, Francisco es muy populista. Tú sí, Entonces, el, el Ministerio no Público debe procesarlo conforme a lo que indica el debido proceso, sí. pero atado a esas pen, a esos a esos delitos de orden público que nosotros estamos invocando e imponerle una pena aunque no sea la prisión pero que sea decidida por un juez, que sea decidida por un juez, no que se vengan a poner de acuerdo ahí. Eso puede ser, no, pero vale, también sí. es válida la conciliación. Ah. Él pero a él y a con la él Obviamente que el Ministerio Público tiene todo es el derecho en casos como este, que no requieren de penas mayores, porque ciertamente no es de penas mayores, no es un delito... De, Francis, de penas a A él y a los organizadores. Completo pues va, porque Ale fíjate, ellos son, Ale, Ale yeah. Yeah. ellos son corresponsables. Ellos son corresponsables y ellos son los que han lo que han de, a ellos se día. les puede las manos. Y al dueño Oigan, de, oigan de la Bravo. pregunta del día. ¿Qué sanción considera usted se debería imponer a DJ Adonis y a los cazadores de caravana? ¡Ay, yo lo tengo aquí! 829-451-3381 es nuestra vía de comunicación a través de la oficial. Yo Un año preso. Adelante. Ay, Dios mío. Ayer se le va a pedir un año preso. Un año preso. Dice a Wilda en el WhatsApp, ya, sí. que y el ya se ve oscuro, no es quemado que todo de, de, de la playa. Ah, sí. Es que estoy morenito, eh. Pero, ¿verdad? Miren, gozado. Moisés, esto está frisado, Israel, aquí. Eh, Acerca una Por favor, pandemia. el monitor. Moisés, de pimentel, la gente que lo vaya leyendo, que yo no lo puedo ver. Vamos a ver. O está sea, frisado, bueno. Ayúdenme ahí. Vamos a ver qué es lo que dice. Moisés. ¿Qué dice Moisés. Sí. Dice Moisés, Moisés votar Tabáez. a Luis por no hacer su trabajo. Una pregunta. La primera dama de Haití no estaba herida ¿Votar de gravedad. Que rápido se salió. Electoral. ¿No? Votar. Sí. Con Belarga. larga. Yo, yo sé de lo que piensa. Que lo, lo importante es un... que se entienda la palabra. Seguimos. Que no eh. es, no, no hay es que edificar. Sí. Hay que edificar. Sí. Eh, Altagracia, dice, buen día para todos. Y mi condolencia para Carolina, eh, comparto el comentario de ayer, Jan, no es Adonis únicamente el responsable de ese desorden que, que pasó en esa caravana, que busquen a los responsables de eso. Bueno. Gracias, Altagracia. Seguimos con el 7662, que dice, buen día, denuncian eh, la prolongación Rivas del sector San Pedro, los dueños de... ¡Ay, santísimo! Sáquelo del aire, no vaya a hacer cosas, le cojan el número y lo amenacen. Que han hecho seis yeah. policías acostada. Eh, sí. amable, Am dice, amable, ¿Sí? amable Aristi, de la Toribio, Quintín, dice, buenos días, ahí, día, Carolina, comer, usted, usted no? se imagina el día del teteo, Eso ese países, día, una ambulancia sí. con una persona grave eh, por, la, por la libertad, y cómo llega al hospital, tienen una cadena. Que condenar, que condenar. Bueno, a los, a los responsables. responsables. Yeah. Seguimos con el 6950, dice justificación. Alicia Ortega dice que estuvo bien la caravana del teteo porque hey, hey, andaban montados. Dos, la juca y el alcohol fue para que los jóvenes se identificaran con él. Tres, su intención era motivar a los jóvenes a vacunarse, pero, eso no fue, pero de eso no se habló. Conclusión, puede justificar lo injustificable. Ahí está. Búscame una foto que vea. a... Tenemos el 0814, ¿tenemos una llamadita? Ah, tenemos una llamada. Vamos a ver. Pero ¿Y qué es esto? A, adelante, qué bachatero, Alex, tía. probablemente nos Adelante, buenos respeta. días. Buenos días, ¿cómo están? Le hablo a Odilis. Odilis, Hola, buen Odilis. día. ¿Cómo estás? Bien, antes de irme a, a trabajar, a mi teteo... Muy eh, bien. Sí, me llamaba. a primero? La pregunta es... Sí, la, pre, la pregunta que ustedes hicieron, yo pienso que si la intención de Adonis eh, era que la gente se vacune. Entonces, una buena sanción sería que se pase toda esta semana en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, llevando gente a vacunarse porque Todavía queremos lograr un 70% para que nos quiten el toque de queda. Entonces, un reto para él sería que la provincia de Duarte complete el 70%, por ejemplo, en el puesto del siglo XXI, que él se vaya hoy, o mañana después del juicio que le van a hacer hoy, y lleve 200 personas a vacunarse. En, el, en la asociación de mayoristas, en la catedral, entonces ahí vamos a ver si es el verdad que tiene el poder de convocatoria para lograr que los que le gusta la juca y con los que les gusta el teteo vayan y se vacunen. O sea, él podría hacer esa proeza antes de irse otra vez para Nueva York, si es que viene hoy, porque cuando no tú le mandas es que un, un se fue abogado... No abogado. Francisco había llamado que tú le mandas un representante. Odili, Ajá. para mí, en lo particular, no sé si el resto de mis compañeros, te compro esa y creo que es una propuesta saludable para él y para las mismas autoridades que no sé Exacto. cómo lo plantean, pero aunque yo di mi punto de vista jurídico de que puede ser sometido por el desorden, por obstrucción de la vía y pública... Y por los por lo que hizo con respecto a la ley de salud bien eso sea, es no decir, un mucho cosas, de la sociedad pero yo creo que esa, la la esa propuesta de Dios dice buena Bien. Dos bueno, a, a, más, por lo menos. Aquí está, mira, Lewis. Lewis. Vamos a continuar vamos Lewis. A continuar con Lucas. O sea, todavía está yo, Ah, ¿sí? bueno. Lewis Gracias, pues, pues, Que esto se está bueno, frisando. Este, mira no lo problema. que hemos hecho, muchachos. que envié por 0814. favor. 0814. Amado, pero sí. vamos a leer este comentario porque la gente sí, porque se, porque se pasa de, de, y nos respeta. El, que dije que el bachatero Alex Díaz... ¿Cómo bachatero? De... No, no, no. no. ¿Cómo va vamos a ver, póngalo. Esa foto que están ahí, ese es mi hijo amado, amado Ernesto José López. Que hoy cumple 21 años. ¡Ah, qué pero bien! ¡Felicidades! Cuando estaba chiquito, más chiquito. estaba ahora, chiquito ahí. La foto donde tiene el suéter de raya en la, es actualmente. Es, es, ahora él está así. Ah, ¡Qué ah, bien! bien. Ah, bueno, ¡Felicidades! Eh. Sí, un lembo. Pero alto, Dios alto. lo bendiga. Pero sí, Pero como es que, que sí. nos aparece mucho, amado tía. Sí, igualito. Se no parece no, y tiene más parecido en todo, estas las actitudes, con sus tibios. Así ah, tú Carlos. nos has ah, dicho. Ah, bueno. Tenemos bueno. una llamadita, muchachos. Buenos días. Eh, felicidades a mi, a mi, a mi Nidal que ya no en Nidal, porque son Qué Bien, bien. bien felicidades. Muchas felicidades, mi hijo. No Muy lo que bien, pasa, señor. buenos días. Lo que pasa es que me dejaron la, las ideas. Eh, ah, eh, ah. Me cerraron. Ah, ok, ok. Continúe. Por eso pregunté sí, que sí, si entonces, estabas en el aire. Mira, debo corregirte algo. En realidad no hay un juicio, sino es una cita sí, de la fiscalía. Sí, exacto. Sí, sí, sí, pero lo quise decir a Sí, así, ya lo porque, dijo si no sarcásticamente. Sí, sí lo, dije con, lo dije entre comillas, amado. Uh -huh. Pero a mí me gusta lo que, que los periodistas, tú sabes, hablen. Eh, pero, Pero claro. se entendió, yo entendí a Odile. Claro, Pero la mayoría. mayoría... Ah, vieron, vieron, que lo importante porque, porque ya es que se realmente el juicio se lo hemos hecho desde ese mismo día, ya el sí. juicio público se le hizo. Ya. Sí. Entonces, lo que le quiero acotar es para terminar: es que realmente, Francis, hago esa propuesta porque si van a castigar, si van a enjuiciar, si van a interpelar, si van a llamar a juicio, si van a llamar a cita con la fiscalía, habría mucha gente de llamar y no por Adonis. Porque aquí, en Macorís, no se ha dejado de hacer fiesta, de hacer carabalos. Por Eso ejemplo, Eso ayer. A lo que tú sí, ¿Dónde ayer. ¿Dónde ayer? ¿Dónde ayer? Tenares. Tenares.